Buenas noches señoras y señores. Hoy nuestro invitado es Carlos Castilla del Pino. Lleva más de 60 años dedicado al tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Él luchó también para humanizar el tratamiento de los enfermos mentales cuando se les encerraba en aquellos terribles manicomios y fue conocido en los años 70 como el psiquiatra rojo por su militancia durante aquel tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Sé que mi presentación ha sido un poco... me he quedado corto porque usted también es académico de la lengua, desde hace poco tiempo. Ha escrito numerosísimos ensayos, eh, ha escrito incluso también novelas, como más de 30 libros. ¿Ha cumplido ya el objetivo que usted eh, pensó para su vida? Bueno, mire usted, no, no lo he cumplido por una razón... ...de que mientras conserve la memoria y por supuesto la vida... ...que es la condición fundamental para que la memoria funcione... ...yo pienso seguir trabajando. Ahora mismo tengo proyectos, este, este verano tengo que dar tres cursos... ...de verano, ¿no? Uno en el Escorial, otro, otro en, en la Universidad de Cádiz... En, ...que se lleva a cabo en, en el pueblo donde yo nací, en San Roque... ...desde hace 25 años... ...y otro en la Universidad Menéndez Pelayo... ...donde casi todos los años suelo dar un curso... ¿Qué es lo que más le puede haber llamado a usted la atención de, de, del, del tratamiento que ha hecho con tantísimos pacientes, más de 100.000, creo? Bueno, he pasado de los 100.000 porque yo entré de alumno interno en el año 42 en el servicio de psiquiatría del hospital provincial, en lo que hoy es el Reina Sofía. ¿no? Y después continué de médico interno hasta el año 49, finales del 49, que ya obtuve la plaza de director del dispensario de psiquiatría y me fui a Córdoba. Entonces, el, el, como aquel era un servicio de psiquiatría verdaderamente monstruoso, ¿no? monstruoso por la cantidad de pacientes que, que entraban con carácter de agudo, ¿no? del orden de los 25 a 30 entre mujeres y hombres, pues ya se puede imaginar que pasarse nueve años en un servicio de esa índole significaba ver muchísimos enfermos. Luego ya en el dispensario me jubilé dejando un, un archivo de 38.800 historias clínicas, y en la consulta privada, pues voy por los 32.000 largos, ¿no? De manera que sí, pasan, pasan de 10 pasa de los 100.000. Pasa de los Sí, sí, con muchos, ¿eh? Y después de ver a tantos pacientes, ¿todavía le sorprende algo del comportamiento de los humanos? Bueno, mire, usted siempre sorprende por una razón. Si usted piensa que el rostro humano, que cuenta con muy, relativamente un escaso número de, de, de músculos, ¿verdad? Y tendones y, y rasgos y sin embargo es irrepetible, pues imagínese usted lo que es la persona humana, ¿no? La persona humana es irrepetible, cada persona es un mundo, es un mundo, tiene su propio universo. Y si se aprende si se aprende a ver la enfermedad dentro del universo de ese paciente, entonces eh, la consulta psiquiátrica es absolutamente inquietante. Cada uno es una sorpresa. Cada uno es una sorpresa, sí. ¿Y el cerebro...? ¿Sigue siendo un arcano, un misterio? Bueno, cada vez lo es menos, pero sigue siendo, claro, el, el, sigue siendo el órgano del cual tenemos, en proporción a los rendimientos que da el cerebro, que, que es toda la mente humana, pues en proporción a ello, sí, efectivamente, todavía nos queda muchísimo por conocer. Pero realmente hoy se sabe mucho del cerebro porque se han introducido técnicas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la imaginería, ¿no? Que es la introducción de eh, componentes magnéticos y radiactivos y que permiten concretar la zona del cerebro en donde se está resolviendo determinado problema o donde se está experimentando experimentando alguna, alguna vivencia, ¿no? De manera que realmente, bueno, ahí conocemos, por ejemplo, zonas del cerebro, eran ya muy antiguas, muy conocidas, la zona motora, la zona sensorial, pero la zona donde está localizado el lenguaje, el lenguaje de recepción y el lenguaje de emisión, la escritura, las áreas visuales, todo eso estaba perfectamente conocido. Pero el lóbulo prefrontal, es decir, la zona anterior del cerebro, que era la menos conocida, pues está siendo cada vez más, más dilucidada, ¿no? Y se estábamos teniendo se está impresionantes, uh -huh. impresionantes resultados. ¿no? Usted, eh, bueno, pues recientemente acabó de escribir su, sus memorias. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se dedicó durante un tiempo a repasar su vida? Bueno, este era un proyecto para mí absolutamente necesario. Y lo era necesario porque yo he vivido. ...una serie de acontecimientos de la historia de nuestro país... ...del cual yo he sido, bueno, una, unas veces modesto protagonista... ...y, y también he, sido, he padecido, he padecido esos acontecimientos. Entonces yo he tenido siempre la convicción de que... ...de que mi testimonio tenía que ser dado. No porque el mío fuera excepcional, sino porque yo creo que realmente... ...la historia se hace a expensa de los testimonios de los demás... El testimonio no sustituye a la historia, la historia, pero la historia, sin embargo, no tiene drama. Si usted lee la historia de España, de, de Felipe II, pues, o de Carlos I, pues usted no ve allí el drama de los españoles, ¿Qué, cómo, cómo vivían aquellos españoles, qué sentían, y lo mismo ha ocurrido desde la época en la cual yo nací, en el año 22, en plena dictadura de Primo de Rivera, luego viene la caída de la monarquía, luego viene la, la república, la caída de la república, bueno, la república con la derecha y con la izquierda, que fueron dos, dos repúblicas muy distintas, uh -huh. ¿verdad? Luego la caída de la república con el golpe de estado de Franco y toda la experiencia de la guerra civil tan enormemente traumática, ¿no? ...y tan dolorosa para, para millones de españoles... ¿no? ...y luego viene ya la etapa de, de, de treinta y tantos años... de ...más de franquismo... ...que yo los he vivido desde el 19 de julio... ...que entraron en las fuerzas de Franco... En, ...en el pueblo donde nací San Roque... Fue, ...fue precisamente... ...la lectura de unas memorias de Ramón y Cajal... ...cuando tenía usted tan solo doce años... Sí. ...lo que eh, definió su vocación... Mira usted, yo pensaba ser médico Tenía una inquietud de ser médico ¿Antes de los 12 años? Antes de los 12 años, sí sí, uh -huh. Porque eh, mi padre estaba siempre enfermo Y mi, su médico, eh, pues iba todas las mañanas a, a verlo Eran amigos además, eran de la misma generación, de la misma edad Y charlaban y tal A mí aquel médico me atraía mucho por su barba Se ponía las, las gafas, se subía las gafas uh -huh. Lo veía recetar, lo veía ocultar Todo aquello me interesaba mucho pero lo que sí fue decisivo para mí es que el que fue mi mentor de, import, fundamental en la historia intelectual de mi existencia, y más que intelectual, ¿no? también moral, que se llamaba don Federico Ruiz Castilla y que no tenía nada, no éramos parientes en absoluto, uh -huh. pues este hombre que era un devoto, era un gran lector y un devoto de don Santiago Ramón y Cajal, me puso en, a los 11 años uh -huh. el primer volumen, entonces en aquella edición eran dos volúmenes, mi infancia y juventud, y luego su labor científica. Entonces, el primer volumen, que era el más entretenido para un niño, uh -huh. lo puso en mis manos. Y me cautivó. Me cautivó. Y ya entonces empecé a, bueno, a, a jugar a un laboratorio y... Bueno, incluso llegó a tener tanta curiosidad científica que creo que su madre pidió al médico de San Roque que le permitiese a usted asistir sí. a las autopsias. sí. No, un niño. Sí, no solamente asistir, no solamente asistir, sino que yo ayudaba a las autopsias. ¿Ayudaba? Yo ayudaba a hacer las autopsias, que entonces hacían sin guantes, sin condiciones, luego los lavábamos con agua hizo tal, uh -huh. aquel desinfectante pestoso que había en aquella época, ¿no? Sí, sí, a los 13 años yo hacía las autopsias con el, con el practicante que se llamaba del, del hospital. hospital. Y si no me equivoco, que soy así que me sorprende muchísimo, eh, es que pudiera usted, no sé si con 16 años, escribir el primer tratado de psiquiatría, que se titulaba así algo como el, el yo y el ente yoísta. Sí, o sea, sí. con... Bueno, no era un tratado de psiquiatría. Yo tuve una pleuresía tuberculosa en, en, a, los 16, a, los 15 años, a los 15 años. Y estuve recluido en casa... No me mandaron a sanatorio ninguno ni nada, pero estuve recluido en casa durante un mes y, y medio aproximadamente y luego tuve una convalecencia un poco más larga porque con, salí como extenuado de aquella pleuresía... y cuando no. me acuerdo que cuando me levanté por primera vez de la cama y me agaché para, no sé, coger las zapatillas o coger los zapatos, luego no me podía levantar porque las piernas no, no tenían fuerza alguna, no. se me habían como atrofiado los músculos. Entonces yo estuve recluido en casa durante bastante un mes y medio, dos meses ya mis amigos estaban haciendo sus estudios, sus cursos y yo ya tenía mi, mi pequeño laboratorio y una bibliotequita de 25, 30 libros ¿no? y entonces en aquella soledad porque yo he sido siempre he tendido siempre la soledad no porque sea un solitario sino porque yo tengo tres hermanas o tenía tres hermanas que eran mayores que yo y yo era el único varón y entonces ella hacían hacía en su mundo y yo hacía. Tenía que buscar el, el suyo. El, el mío. ¿verdad? Y entonces uno de los míos uh -huh. era la lectura y el laboratorio, los juegos. De... Y entonces también escribía mucho. Y escribí ese. Bueno. Ese libro? ¿Es libro? ¿Es libro. No sí. ha tratado de seguiría, pero bueno. Sí, bueno, o 60 cuartillas, ¿no? Sería. No. Usted fue discípulo de, de López Ibor. Sí. Pero luego, según tengo entendido, fue el propio López Cibor. ¿Quién impidió que culminase usted uno de sus grandes sueños, como era ser catedrático? Sí, es así. Sí, eso sí. Mire, usted López Ibor era un hombre que tenía, tenía talento y era un hombre culto, era un hombre culto y la psiquiatría de su tiempo la conocía bien. No había posibilidad de elección después de la guerra civil, en, pues, si se quería hacer psiquiatría sí más que entre López Ibor y Vallejo Nájera. La... la, la, la la diferencia entre uno y otro era absolutamente abismal Y por lo tanto yo eh, pasé a, en el año 42 como alumno interno al, al servicio de psiquiatría de él Y bueno, yo realmente llegué a ser un, su discípulo predilecto y él nunca lo negó Y luego incluso de romper, de romper yo con él, porque él no rompió nunca conmigo sino yo con él ...pues él siempre siguió diciendo... ...que el único verdadero de, de discípulo de, de él... ...había sido Castilla, etcétera, ¿no? ...bueno, él... ...y... ...bueno, yo estuve nueve años con él... ...nueve años... ...y realmente... ...él tuvo conmigo mucha confianza... ...pero él pensaba que realmente... ...claro... En, en Las cátedras en aquel momento eran una, bueno, y seguirán siendo probablemente en, en, en muchos en muchas facetas, pues una estrategia de colocación de influencias, de influencias, etcétera Y entonces, bueno, él pensaba que a mí me podía sacrificar en aras de quizá para el futuro no, pero llegó un momento en que, claro, aquello era intolerable, no era insostenible, y, y ya rompí con él, sí. Usted eh, supongo que se opuso inmediatamente a lo que era la psiquiatría oficial de aquel momento, eh, que provenía de la escuela alemana, tengo entendido. Y, sí, y, y usted buscó sí. más eh, otros caminos dentro de la psiquiatría. ¿Cuáles, ¿cuáles eran esos caminos? Bueno, que mire usted, la, la, psiquiatría, la psiquiatría hasta eh, los primeros años de mi formación era una psiquiatría prácticamente manicomial. La razón de ello es que no existían tratamientos eficaces para los enfermos mentales. Okay. Cuando yo mm, entro a estudiar psiquiatría y a practicar ya la psiquiatría, ya mm, todavía no existía el electrochoque, sino el, la cardiazol terapia, que era muchísimo peor, uh -huh. porque era producir ataques epilépticos inyectando cardiazol en vena muy lentamente hasta que empezaba el, el paciente a... ...a mostrar las convulsiones epilépticas... ¿no? ...eso era verdaderamente... ...terrible, terrible, uh -huh. terrible... ...y luego se sustituyó por el electrochoque, ...que era terrible también... ...porque en aquella época el electrochoque se ponía... ...sin curares, sin anestesias... ...y bueno, muchas veces tenía accidentes... ...de fracturas, en fin... ...las mordeduras de lengua, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero... Mmm, ...la psiquiatría, gracias a él, la introducción... ...de esos tratamientos... ...que aunque fueran muy terribles cumplieron su misión en su momento, empezó ya a dejar de ser manicomial. Ya había muchos enfermos, por ejemplo depresivos, esquizofrénicos agudos, que podían bueno, recibir un tratamiento ambulatorio. Entonces la lucha era siempre entre, entre los psiquiatras tendentes al entrenamiento ...muy proclives al los ...y los que pensábamos que, el, que, el, que la psiquiatría... Mm, ...debía de, de, de, de abundar mm. fundamentalmente... ...los tratamientos ambulatorios... ...de forma tal que el paciente no se separase... ...de su contexto social... ...y atender a, a cuestiones de tipo psicosocial sí. también... ¿no? ...psicosocial, uh -huh. o sea, esto es lo que... ...y para mí la llegada a Córdoba es una... ...es muy decisiva en ese sentido... ...a dirigir el dispensario de Córdoba... ...sí, el dispensario por, de Córdoba... ...por cierto, señor Castilla del Pino... Eh, Después de, de observar <coughs> la situación del país, ¿cómo, ¿cómo es posible que usted decidiera eh, quedarse aquí cuando tuvo oportunidades de practicar la psiquiatría fuera de España? Bueno, pues mire usted, la explicación es muy sencilla. Yo no puedo vivir sin este país. Así de claro. Yo me encuentro, me encuentro muy bien con mis compatriotas y en el... ...en el clima físico y psicológico y sociológico... ...pero no hizo usted como país. otros científicos... Eh, sí, ...se hizo sí, día sí, también, sí, se marcha fuera... Bueno, ...a mí me propusieron irme al Canadá... ...incluso fue un señor de, de, de, que me lo mandó... ...a, a través de Jiménez Díaz, Sisto Obrador, el neurocirujano... ...y tuve una... Eh, ...pero no tuve duda alguna, ¿no? A él le pedí unos cuantos días para pensarlo... ...pero no tuve duda alguna... ...porque para mí el drama del exilio... ...yo tenía cierta experiencia ya de algunos de algunas personas que bueno por, por, por los escritos lo, lo que recibía ¿no? el exilio me parecía una cosa terrorífica verdad son personas de desarraigo personas que solo muy excepcionalmente han logrado integrarse en aquel país y cuando han vuelto del exilio tampoco se han integrado en este ¿No? Y por eso decidió usted permanecer aquí. Sí, sí, para mí <tose> eso era una cosa muy clara ¿no? Muy clara que no podía marcharme ¿no? Fue eh, la visión de, de, del sufrimiento, de la miseria Lo que le hizo modificar su actitud política Porque usted había sido un joven de derechas Y de repente vemos que se afilia al Partido Comunista Mire usted, yo fui un <tose> joven de derechas No trato de en ningún momento, yo lo, en mi memoria lo pongo muy uh -huh. claramente En mi familia hubo asesinados por parte de la FAI ¿verdad? Y yo mismo tuve ocasión de, de recoger y de presenciar en fin, la, la, la, los cadáveres tendidos en, en las la calles los familiares míos, eran tres tíos míos y un primo hermano. Y, y mi familia fue siempre monárquica. Mi padre era monárquico, aunque muy liberal, muy demócrata, pero monárquico. Y. Entonces nos, nos apuntamos a la, al requeté. Uh -huh. Yo fui requeté. Requeté no, de las juventudes del requeté, que uh -huh. era lo que se llamaban pelayos, ¿no? Pelayos. Pero enseguida yo me, me aparté del llamado movimiento nacional por una razón. Primero porque, porque los falangistas tenían una prepotencia extraordinaria y se constituyeron en, unos, en los ejecutores del régimen, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, porque el franquismo mandó al exilio a todos los que para mí ya constituían mis ideales, ¿no? Mis ideales entonces eran Ortega y Gasset, Baroja, Marañón, en fin, muchos intelectuales. Y para mí, que ya estaba metido a través de mi mentor en ese mundo de, de ideales, el ver de pronto, en fin, emerger, pues, Víctor de la Serna, Jiménez Caballero... Eugenio Dorska alcanzó una prepotencia extraordinaria. Todo esto me, me produjo un. un me, me, me hizo apartar por completo. Yo fui ya una persona no politizada, pero sí realmente mm, enfrentada al militarismo y al falangismo desde muy temprano. ¿no? Lo digo sin ánimo de mérito alguno. ¿no? Entiendo. Eh, <coughs> Dice usted que bueno que había dos tipos de psiquiatría, la del de ingreso en los manicomios. Se han cerrado ya los manicomios, la reforma psiquiátrica de los años 80. Pero ¿no piensa usted que ahora el problema de estos enfermos en gran medida recae sobre las familias? O sea, claro. Es decir, se ha ido al otro extremo. Sí, sí. Esto es, un, esto es una, deuda, una deuda que tenemos contraída con la administración, en la cual estamos... En fin, yo lo he dicho ya insistentemente, ¿no? La, ...la presencia de un esquizofrénico... ...hablo de un esquizofrénico porque es el paradigma del enfermo mental... ...y sobre todo porque es un, es un enfermo joven... ...el esquizofrénico es un enfermo joven... ...la esquizofrénica se llamaba antes demencia precoz... ...es una enfermedad que puede acontecer desde los 12 o 13 o 14 años... ...aproximadamente hasta los 32, 33... ...a partir de entonces disminuye la frecuencia notablemente... ...entonces que la carga perturbadora... ...de un paciente de esto... ...recaiga fundamentalmente sobre la familia... ...es verdaderamente... ...verdaderamente terrible ¿no?... ...y es un... ...no solamente es un drama... ...por el hecho de tener un enfermo... ...sino que es... ...un... ...constante fuente de conflicto, de... Uh -huh. de conflicto incluso familiar... ...porque no se sabe cómo tratar al paciente... ...una veces el padre lo trata de una manera, la madre de otra, los hermanos de otra... ...es decir, esto... Y ha producido situaciones además de muchísimos casos... no, no, Y todo el grupo familiar uh -huh. entra, entra en crisis, ¿no? Y esto es una cosa que hay que resolver, resolver lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Señor Casilla del Pino, ¿se lamenta usted de haber tenido hijos?... Sí, porque yo realmente, realmente, aunque parezca paradoja, no quise tenerlo, ni mi mujer tampoco, pero lo tuve. Y, y por otra parte, no es que me lamente haber tenido hijos, me lamento de no haber sido buen educador. No he, sido, no he, sido, no he tenido la ductilidad suficiente para ser un educador. Porque el educador tiene que dejar iniciativa al, al, a este niño, ¿no? Uh -huh. Mi padre no me la dejaba. Si mi padre no muere, pues yo hubiera tenido conflictos con él, porque mi padre creía que yo fuera arquitecto, y yo ya quería ser médico en vida de él. Y esto, aunque le agradezco que gracias a su presión por la arquitectura, me pusiera un profesor de Historia del Arte, y que me enseñó, pues bueno, me enseñó algunas cosas muy bonitas uh -huh. y muy interesantes y me educó el gusto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se supera la muerte dramática de cinco hijos? Bueno, mire usted, el, el, habitualmente lo que se llama el duelo, la muerte de un ser querido, se supera por un proceso que consiste en... en en un alejamiento cada vez mayor es como el miembro fantasma que ocurre en los mutilados a, usted le corta, a una persona se le corta el brazo y esa persona durante cierto tiempo está funcionando como si ese brazo existiera uh -huh. hasta que tiene la experiencia como si el brazo se encogiera. Por lo mismo ocurre con las imágenes de los objetos dolorosos que hemos perdido y que son objetos amados, objetos queridos. ¿no? El dolor, el duelo, el tiempo mismo va encargándose de de que el duelo sea benefactor y que, por lo tanto, nosotros nos podamos incorporar a la vida, ¿no? Y si al mismo tiempo se une, pues, el tener una, un proyecto en la vida, pues, bueno, se, todo se supera. Uh -huh. ¿Si uno no habla, si uno no se comunica enferma? Bueno, efectivamente, una, una persona está hecha para ser, para ser un... ...un sistema de, de, de relación interpersonal, ¿no? Mire, eh, escribió este libro hace 35 años. Sí. Y decía lo siguiente. Si, Ay, me, per si me permite, se lo voy a leer. Sí, le hago, ¿no? Es una curiosidad para mí. <risa> decía, la incomunicación... ...compone el rasgo característico... ...de nuestra actual pauta de conducta. ¿Eso está vigente hoy todavía? Sí, eso está vigente, porque la, la incomunicación... La incomunicación mmm, está en la base de la competitividad de la, de la sociedad actual, ¿no? La competitividad no es que haya aumentado, no es que seamos más competitivos ahora que lo era, que será antes. Es que somos más a competir, ¿no Porque la gente tiene mucho más acceso a la cultura. Más posibilidades. Más posibilidades, y entonces somos más a competir. Es como si fuéramos todos los españoles futbolistas, pues naturalmente pues, no sé, los partidos de fútbol no terminarían nunca, eso ya más, no sé, la liga o no terminarían nunca, ¿no? Somos más a competir. Entonces, si yo compito con usted y usted conmigo, yo no puedo, usted para mí se convierte en una persona no del todo fiable. Claro, yo no le puedo a usted confiar a determinadas fórmulas para que no le pueda superar. Que pueda superar la cosa está y entonces eso hace que la relación interpersonal sea una relación eh, como sincopada, ¿no? como si fuera un sincopada, coartada, ¿no? Sí, con fronteras, con, sí, con sí, límites. Sí, con límites, con coacciones, es decir con frenos. ¿Hay, hay enfermedades mentales que son más características de una época que de otra. Sí, sí. Los hay. Es decir, hay determinadas enfermedades que son, por lo que conocemos, constantes, una tasa. La uh -huh. tasa, por ejemplo, de las esquizofrenias sigue siendo constante, por lo menos desde que hay estadísticas fiables en psiquiatría. Y sabemos que el 1%, nada menos que de la población, tiene el, el riesgo de padecer esquizofrenia, lo cual es una proporción muy seria, santa. muy seria. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sin embargo, otras enfermedades mentales, como por ejemplo, hay la, las depresiones, en la depresión hay una enorme gama de cuadros depresivos, desde el cuadro depresivo que tiene un carácter biológico y genético muy determinado, que son las llamadas depresiones fásicas, depresiones en las cuales una y otra vez el enfermo recae, recae la depresión, a veces alternando con la fase eufórica, fase maníaca, y otras veces no y que tienen un, de, un, un, un determinismo biológico muy claro, hasta las depresiones que son depresiones por frustración, y que, bueno, naturalmente, hoy día están mucho más en, en vigentes, vigentes. Uh -huh. en la medida en que esta es una sociedad en la cual, no solamente se trata de la lucha por la vida, sino de la lucha por el éxito. La lucha por la vida está, la vida está resuelta, en realidad, salvo... Sí, para los indigentes, uh -huh. en fin, que el, por desgracia existen y constituyen una minoría. Ya la lucha no es por la vida, la lucha es por el éxito. Es un valor, la, un claro, valor que es, se, es un valor es sustancial. Que se vende mucho en estos tiempos. Es una moneda de cambio, de, de, de, ¿no? usted se presenta con un letrero, éxito, uh -huh. hombre de éxito, eso es, uh -huh. le abre muchas puertas, ¿no? Señor Castillo del Vino, usted me dijo que anhelaba la soledad eh, en esa Casa del Olivo... Uh -huh. Encuentra ahora, se encuentra bastante bien, se encuentra con esa soledad que tanto le, ha, le atrae. Sí, sí, en, esta, en esa casa del olivo, es una casa muy grande, uh -huh. es una casa donde tenemos muchos libros y donde mi mujer y yo pues vivimos y estudiamos y trabajamos. Y más o menos a las seis de la tarde yo hago lo que llamo hortus conclusos. Uh -huh que consiste en bajar, bajar y correr, bajar el cerrojo, a la correr el cerrojo, porque ya no espero que me traigan ningún paquete ni nada, <risa> en fin, ¿qué más? Muy bien, señor Castillo del Pino, pues muchísimas gracias por visitarnos eh, y que sigan muchos años en activo y tratando a, a enfermos a sus pacientes. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ya a todos.